1494, Tratado de Tordesillas Tras la conquista de América, España y Portugal firmaron el Tratado de Tordesillas que dividió el mundo en dos por el Océano Atlántico Portugal controló el este y España el oeste Los reinos buscaban una vía que los conectara con las riquezas de Asia también conocida como las Indias 1520 primer avistamiento de las Islas Malvinas. El portugués Hernando de Magallanes, apoyado por el rey Carlos I, zarpó hacia el desconocido sudoeste del océano. Pero después de temporales y hambrunas, uno de los barcos desertó de la expedición. Así es como Esteban Gómez, capitán de la nave San Antón, avistó por primera vez las Islas Malvinas a las que bautizó como Islas de San Antón. 1527, la Carta Universal. Diego de Rivero, cartógrafo del rey Carlos V, incluyó las islas entre los nuevos descubrimientos en la Carta Universal. A partir del hallazgo del Estrecho de Magallanes, las Islas Malvinas se convirtieron en territorios claves para la pretensión económica, política y religiosa de los imperios en pugna por dominar la zona austral. 1592, la versión de Inglaterra. Inglaterra, por ejemplo, insistió en afirmar que John Davis había sido el descubridor de las islas en 1592, ignorando los avistamientos de los españoles. 1600, Isla Sevaldés. Los holandeses Sebald de Viert, Jacob de Mahú y Simon de Korts fueron los primeros en documentar la ubicación precisa de las islas, a 70 leguas de la costa, 50 grados 40 minutos latitud sur, que aparecen en las cartografías con el nombre de Islas Ebaldés o Islas Ebaldinas. 1764. Isles Malouins. El conde louis Antoine de Bougainville tomó posesión de las islas en nombre del rey Luis XV de Francia. ...y fundó una colonia a la que denominó Puerto Luis. 1767, Islas Malvinas. España protestó contra la intrusión... ...y obtuvo por parte de Francia el reconocimiento de su derecho. Cuando los franceses se retiraban... ...el nombre Ilma Luis se convirtió en Islas Malvinas. 1770 Reino Unido se instaló en Puerto Egmont En esa misma época los británicos comandados por John McBride se instalaron en una isla al oeste de la Gran Malvina Esta vez la protesta de España ante el gobierno del Reino Unido no tuvo éxito y los españoles debieron expulsar por la fuerza a los usurpadores en 1770 Las autoridades españolas con base en Puerto Soledad